Tú pim, pum, que, blan, blan. Pego... Eh. que tú tienes tremendo popo sound, le bota la nalca y pim pum pan. Ella pide un nombre que le dé blam blan me. le eh. Que tú tienes tremendo popo sound, le bota la nalca y pim pum pan. Ella pide un nombre que le dé blam blan me. Que tú tienes tremendo popo sound, le la nalca y pim Tienes tremendo popo sound, rebota la narca y pum pan, ella pide un nombre que le dé blam blam, me le peor eh. que tú tienes tremendo popo sound, rebota la narca y pum pan, ella pide un nombre que le dé ella pide un que le dé blam blam, me... eh. que tú tienes tremendo popo le la tremendo popo sound, le bota la nalga y pim pum pan. Ella pide un nombre que le dé blam blam me le pego. Que tú tienes tremendo popo sound, le bota la narca, y pim pum pan. Ella pide un nombre que le dé blan blan, me le pego. Que tú tienes tremendo popo sound, le bota la narca, y pim pum pan. Ella pide un nombre que le dé blan, blan. Me le pego... que tú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 Tiene tremendo popo sound, wow. le bota la narca y